Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Quién es? Aquí, cielo. Ah. Hola. ¿Quieres algo especial para desayunar? Lo que quiera. Lo que quieras. Por los consentidos Chedragui de Cuaresma. 30% de bonificación en monedero en todas las sopas Nord y en todas las legumbres, vegetales y salsas del monte. ¡Sí! 30% de bonificación. En tu tienda y siempre en línea, en Chedragui sí cuesta menos. Ha sido... ¿Los llevarán ahora? Es demasiado lejos. Uh, no hay otra opción. El exterminador viene en la mañana. Volveremos mañana por la tarde. ¿Y esto qué implica? ¿Yo?